estamos con leoncito no puede no puede con esa saco no sabemos que todavía no sabemos qué vamos para abajo vamos para abajo mira esa caña como se dobla eso dale león dale, dale dale dale dale dale dale eso Miren gente, miren lo que está boba. recién la acabamos de medir, 72 centímetros de boga, impresionante lo que es esta boda. miren lo que es mi mano, miren lo que es la cola, timón terrible.